pero vamos a repasar los chats porque fueron los más polémicos las frases que se dieron a ...tras las pericias que se llevaron adelante al secuestrar los celulares en ese día del 18 de enero del 2020. Vamos a repasar algunos de ellos. ¿Quién dio a conocer el detalle de estos mensajes? Pablo Laborde, que es secretario del Ministerio Público Fiscal, que reconstruyó la secuencia completa del crimen. Miren, vamos a empezar. Esto es de un grupo, porque la verdad es que hay varios mensajes. Sí. Enseguida vamos a analizar frases que se han ellos intercambiado en otros grupos de eh, WhatsApp... que tenían. Uh -huh. Este es uno de ellos que dice, por sí, ejemplo, sí. Eh, Máximo Thompson, los llevó al GAT, esto es, miren, a las 4.54, esto quiere decir que esto es antes de ocurrir el hecho en el interior del de boliche, ¿sí? Después, ¿Qué de, significa eso, los llevó al GAD? se sabe? Es como un lugar del, del boliche, diríamos, ¿me entendés? Uh -huh. Después dice, Lucas Pertosi al a las 4.55, estoy cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la policía, llamaron la ambulancia, caducó. El famoso caducó. Y ahí estamos viendo también que un minuto después, a las 4.56, ¿dónde estamos todos? Le dice Alejo, Messi vamos al siguiente. Esto es todo en una conversación que ellos tienen... Alejo Milanesi dice, eh, continúa, dice, Machu, Ayrton y yo en la casa, porque ahí se empiezan ellos a dispersar, empiezan a correr. Los demás repórtense, pregunta, ¿no? Y ah, dice, Máximo Thompson a las 5.49... Dice, Lucas Pertossi, con remera tipo chomba color azul marino o negra con rayas blancas. Lo describe cómo estaba vestido. Y ahí ustedes ven la imagen. <coughs> donde que, se ve claramente. Donde se ve exactamente cómo estaba vestido uh -huh. Lucas Pertossi. Máximo Thompson continúa a las 5.49, dice, de polis. Es decir, está la policía. Sí. Matías Benicelli, a las seis de la madrugada, dice, Ego amigo, dejen llorar. ¿Qué están preguntando los otros pibes si nos peleamos? Habrá claro, ha querido decir, dejen de llorar, por claro, supuesto. Dejen de, claro, sí, dejen llorar, claro, como que dejen de llorar. Vamos al siguiente. Ciro Pertossi a las 6:6 también. Todo, miren ahí. O sea, milésimas... acá ninguno, el mensaje que vos estás diciendo, ninguno no. hace referencia a estar preocupado no, no, no, o, para o mal nada. por lo sucedido con, lo que, con Fernando. Bueno, eh... si había algunos llorando. Sí, llorando para mí lo hacen una, eh, una figura... Pero para mí más de queja que de otra cosa, sí, sí, de llorar, eh, deja de llorar, claro, ¿no? deja... Cuando mí, estás quejando, lo, entiendo lo entiendo desde ese lugar. Dice Ciro Apertosi, chicos, no se cuenta nada de esto a nadie, uh -huh. y acá en este mensaje me detengo, porque esto es lo que señalan los peritos y todos sí. los que han estado hablando acerca de este caso, es el pacto de silencio claro. que se refleja uh -huh. en este mensaje, ¿no? Se mantiene. Matías Benicelli, a las 67 dice ya contaron. Uh -huh. Claro, porque Santino preguntó qué onda, ¿nos peleamos? Claro, Santino, claro. que es alguien ajeno a este grupo a de este los grupo. ocho. Exacto. Sí, perteneciente al grupo de WhatsApp, pero no de los ocho que le pegaron a Fernando Bueno, estas ahí termina en Ciro Pertossi sí. a las 10.38, policía afuera, Eu, salgamos. Acá, cuando ya lo fueron a buscar allí a la casa claro, donde estaba. Claro, 1038 AM, claro. Mm -hmm. Pero en realidad, sí. estos son un grupo, como les decía. Pero hay otras frases de otros mensajes que ellos se mandaban con otros amigos, inclusive hasta con ellos mismos, donde la verdad que enseguida, los vamos a repasar algunas de esas frases, son... Totalmente escalofriantes. escalofriantes. Uh -huh. Inclusive uno de ellos eh, estuvo buscando en Google, miren, les voy a decir la hora exacta, porque eh, fue siete veces que buscó Villa Gesel Pelea, así como les digo, Ciro Pertosi fue, eh, desde las 6.21 hasta las 10.16 de la mañana estuvo buscando siete veces en el buscador de Google eh, sí. Villa Gesel Pelea. Para o sea, ver si para ver si video. había salido o no. Claro, o sea, a ver si ya se hablaba del tema. Estuvo buscando para ver qué se decía de, de claro, ellos, claro. de ellos mismos. Sí, a ver, eh, lo que deja ver, ¿no? Lo, también lo, los mensajes que escriben, cómo se manejan, las palabras que utilizan, sí. que ellos estaban conscientes de la pelea que habían, le habían dado a Fernando, porque pelearon ellos solos contra Fernando, sí. y que el chico probablemente estaba muerto. Sí, claro. o sea, eso tenían la noción y la conciencia de eso. Es que estaba uno, no sé si en los mensajes estaba, creo que era Thompson, vos lo pusiste, sí, que se quedó ahí y que dice, estoy acá al lado de él, la ambulancia, y cuando dice caducó, evidentemente todos sabían, más las comunicaciones que habrán tenido después, sí. pues recordemos que había grupitos, o mejor dicho, subgrupos que estaban juntos, claro, los claro. que fueron al McDonald's, los que se fueron hasta el lugar donde estaban hospedados, bueno, o sea, ya sabían lo que había ocurrido Algunos de esos mensajes son mientras estaban en McDonald's, o sea, claro, algunos de esos claro. mensajes se mandan mientras ellos estaban comiendo una, una hamburguesa. hamburguesa. Y además, este es de un grupo que se llama Los del Boca 3. el grupo de WhatsApp tenían otros más también donde se van a conocer. ¿Quieren escuchar los audios? Sí. Porque los audios también reflejan acerca de lo mismo que estamos hablando ahora, pero en la voz de ellos mismos. Nos sacaron todos los patodicales, los recagamos a palo mal, mal. Nos agarraron todo el culo, nos sacaron todo para afuera, estamos todos. Nos agarraron la policía, pero media, ganamos. ganamos igual. Ey, amigo, mañana. Eh, ni bien llegué, mandame. Tú vamos a estar en la casa con Luca y Ayrton. Vos mandame. Vamos a cerrarlo, ni bien llegué. Ey, puta, puerta, puerta. Estamos yendo a McDonald's. Vamos vuelta al centro. ¿Qué onda, capaz? Aquí lo cruzamos. Ah, claro, totalmente fuera. De lo que había sucedido, es que ¿no? de la preocupación y el lamento. Claro. enseguida vamos a repasar trofeo. algunas frases porque ellos lo reflejan como un triunfo. Sí, sí, sí. Eh, y además, eh, vamos a escuchar otro audio que eh, dice esta frase tan eh, fría, dura, que es la siguiente. Amigos, estoy acá cerca donde está el pie y están todavía los gritos, está la policía, llamada a la ambulancia. caducó Claro, como si no fuera nada, o sea, caduco, les tengo que Calco, informar una cosa. Claro, como caduco, como estamos, si fuese nada. Estamos hablando de una persona, chicos. Sí. Eh, Quieren que repasemos esas frases que les digo, que también se dieron a conocer en las pericias de hoy, que son, como les decía, de otros intercambios de WhatsApp. Por ahí, no les nombro todos los, la, los nombres de los chicos, porque se hace un, un, es, es como un poco difícil de comprender uh -huh. quién es quién. Pero sí, para que ustedes sepan, que no solamente se envían... ...entre ellos, sino también contra con, con otros chicos que quedaron sobreseguidos, por ejemplo, de esta causa. Eh, y eran las siguientes. Mire, vamos a repasar algunas de estas frases para que ustedes tengan en cuenta. Acá dice Blas Sinali. Eh, Amigos, flashamos, creo que matamos a uno. Uh -huh. Uh -huh. Es una gran confesión, ¿no? Creo claro, que matamos claro. a uno como... O sea, que tenían dimensión del tenor o de la dimensión del, de, de la agresividad con el que le habían pegado a, a, a Fernando, ¿no? Exactamente. Vamos a la siguiente. Eh, van a ver que algunas frases quizás se repiten. Se fueron los polis y le di, les dimos, dos convulsionaron, continúa mm. este chico Blas... Sinali que hace referencia a, a dos, eh, inclusive menciona a dos Ahora, que convulsionaron. Este tipo de mensajes, este particularmente, no va en contra de la teoría de la fiscalía y de la querella de tenían a uno identificado y solo contra él era la riña, porque acá no identifica a ninguno, es decir... Está bien, puede estar hablando con otras personas que no sean del grupo, pero habla de dos y habla de, de dos por igual, no de una, no, no revela una hazaña particular pero, para con Fernando Vázquez. Claro, pero viste dice, creo que aún no matamos. Sí, o sí, sea, claro, al principio, Está claro. bien, pero, pero como en todo momento se dijo, solamente estaban contra Fernando Báez Sosa, a los otros solo los contenían para poder pegarles tranquilo. está bien, puede ser que este mensaje no tiene ese tenor porque es para con otra persona, para con sí, un externo. quizás, viste, lo hacen para mí, tienen un tono de burlesco, un tono de cancharismo, o sea, decir... Sí, sí, sí, que de pueden ver. haberle pegado, heart lo tiraron ansioso, y... claro, y como... Por cómo, se, cómo hablan y por cómo se han ellos manifestado, da toda la sensación uh -huh. que ellos hablan de esa forma, o o sea, acá hay otro, dice, nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos, sigue diciendo el mismo chico, uh -huh. eh, estos Ot Otra mensajes, cosa, me parece que... como si fuese otra pelea, porque, ¿no? Sí, porque ese mensaje también va en contra de lo que se ha dicho mucho, que es el, o mejor dicho, se ha esbozado mucho, el supuesto contenido medio clasista que tenía la pelea, uh -huh. porque se hablaba sí, de este grito, etcétera, etcétera. Es, ese mensaje diciéndoles, ganamos a unos chetos, completamente va en contra de esa idea. Bueno, habría que ver, hay que ¿En analizar qué muchas cosas. ¿En qué conte el contexto en el que lo dijeron, uh -huh. ellos a qué hacen referencia a chetos, porque quizás lo toman de forma despectiva. ¿no? O sea, me parece que hay que tener en cuenta qué con concepto tienen ellos de ciertas palabras. Uh -huh. Que sí. tengamos en cuenta que son pibes de 18, 19, 20 Sí, que pero... tienen otro, quizás, pero tienen otro significado a veces en la palabra. Sí, pero Cheto, eh, en, en la idea clasista que se puso o en el supuesto contenido clasista que tuvo el sí. ataque, para mí va totalmente a contramano de esa idea. Bueno, puede ser, es un análisis, uh -huh. sí, habrá que ver cómo lo, lo interpreta sí, sí, claro. eh, los jueces. ¿no? Hay más. Eso, eh, había uno que habíamos visto al último, eh, están todos a los gritos, llaman a la ambulancia, caduco, reportense, uh -huh. era lo que habíamos repasado recién dentro del chat. Y no se cuenta nada de esto, lo que decíamos recién, esto de Ciro Pertossi, este pacto de silencio que sin dudas le comenta después de la golpiza a sus amigos. Eh, y la volvemos a recalcar esta frase porque es la que a todo el mundo ha llamado la atención por... Este pacto de silencio, ¿no? Es la frase del pacto de silencio. Esto no se cuenta uh -huh. a nadie. Así, eh, lisa y llanamente, fue como un mandato también hacia los demás. Claro, quizás pensaron y... que iba a quedar solamente allí, pero obviamente... Claro. ¿eh? Pero, mate. Claro, claro. Bueno, pero a ver, si no tenés tenor, la conciencia, no tenés sí. grado de conciencia de que estás pegándole a una persona donde muchos dicen no salieron con la intención de matar. Pero uno también, más allá de que tengan 18, 19, 20 años, saben, son chicos perfectamente que saben la dimensión que puede tener o, o lo que puede provocar sí. un golpe o sea, y por también. lo que vi varios de ellos o por lo que se sabe también de historial familiar y demás son chicos violentos no algunos sí, de sí, ellos entonces sea, sí, que sí, tenían no como noción de qué significa la violencia Y aparte sabían perfectamente sí. que lo que le habían hecho podía uh -huh. terminar y, y no era la primera vez que lo hacían no. en esto que decís de, de esa espiral de violencia bueno, lo hacían bueno, mucho en su zona natal en, exacto, en Zárate. Exactamente, claro. vamos a una prueba clave, la zapatilla de Thompson, que eh, se ha hablado muchísimo hoy día de la zapatilla porque ayer lo hacía referencia, lo decíamos la médica que fue la que primero atiende a Fernando Baezosa que le llama la atención una marca en zig zag que tenía en su rostro era nada más ni nada menos que la suela de la zapatilla de Thompson y que a través de una estudio especial se pudo llevar adelante acerca de la... ...ahí la estamos viendo en imágenes, eh, quien el perito que habló acerca de esto fue María Eugenia Cariac... ...que es integrante de la policía científica de la policía de Buenos Aires desde hace 16 años... ...y es licenciada en criminalística, ella lo que dijo es que llevó adelante, participó de la pericia escopométrica... ...que es un estudio comparativo entre las marcas detectadas en la autopsia de la víctima... Sí. ...y cuatro zapatillas secuestradas en el allanamiento. Allí, de los cuatro pares analizados, lo que se halló corresponde con uno solo... <coughs> en el rostro de eh, Baezosa. La zapatilla de marca Ciclón, dice ella, eh, que tenía un diseño de zig zigzag, así sin decirlo porque no dio nombres durante su exposición, eh, confirmó que la impronta era del calzado que pertenecía a Máximo Thompson. ¿De 6 centímetros? ¿Ese es lo que hablan de 6 centímetros, centímetros, la marca? Exactamente. Claro, imagínense la patada, ¿no? no, no la contundencia, la agresión para que eso quede impreso en el rostro de Fernando. Claro, también, se también. tomaron muchas imágenes, fotografías del de cuerpo de Fernando Baez Sosa en donde se veía con claridad los rastros del calzado. Es por eso que se analizó mucho lo que es la suela. Uh -huh. Sobre todo en el maxilar inferior, en la región izquierda y en la región lateral izquierda del cuello es donde tenía las marcas de esta zapatilla. Lo que no se pudo determinar fue si las dos... Dos marcas eran del mismo golpe o de dos diferentes, es decir, que en un mismo golpe haya podido marcarlo uh -huh. de esa forma. Son lesiones regionales, anatómicas, diferentes, es lo que dijo la Perito, eh, con patrones distintos. Un diseño era más chico, esto indica que sería otra zapatilla, y otro más grande. El, el más grande es el de Thompson, que es el que claro. le marca el rostro eh, o sea, Fernando. a Fernando Valls. Hay al menos dos marcas de dos zapatillas distintas en la cara al menos, de Fernando. Es, claro, ah. es lo que dice porque dice que una tiene es más pequeña que la otra. Ahí sí. estamos viendo la suela que es la, eh, la fotografía de la zapatilla como se la secuestró en el momento que ellos fueron detenidos. Después estuvo hablando eh, David La Rosa que también es integrante de la policía científica y es inspector y es lo que él definió acerca de la toma de las impresiones plantares con rodillo y tinta litoral gráfica a los ocho imputados. Uh -huh. eh, lo que se hace con esto es justamente poder evaluar sí. eh, a quién pertenecía la zapatilla. Lo que vos decías anteriormente, ellos mencionaron que esa zapatilla pertenecía a Pablo Ventura, uh -huh. a este chico que acusaron eh, sin sí. tener la culpa, sin estar ahí, sin estar sin en, el lugar, todo claro, en que después el lugar lo pudo sí. comprobar. Sí. Pero gracias a ese estudio que les acabo de mencionar, que se les tomó esa eh, diríamos esa prueba en las plantas de los pies a cada uno de ellos, ahí estamos viendo cómo se hace el análisis, uh -huh. eh, ahí tenemos una fotografía perfecta de cómo se llevó adelante esta pericia de la zapatilla. Pero lo que yo les digo es esto que se hace con las impresiones de las plantas de los, de los pies uh -huh. con un rodillo y una tinta para poder establecer, eh, diríamos, a quién le pertenecía cada una de estas zapatillas. Uh -huh. eh, bueno, eh, los 14 pares resultaron ser diferentes en marca, suela y diseño, es lo que determinaron los peritos. Y que dice, algo que dijo este perito, el último que les mencionaba, es que no había posibilidad de error de que fuera esa zapatilla, uh -huh. por las pruebas que se llevaron adelante. Fueron contundentes Pero, las pruebas. Contundentes. El análisis de la planta del pie, sí. más la zapatilla fueron contundentes para determinar que fue una patada provocada por Thompson, Bien. la marcada en el rostro uh -huh. de eh, Baezosa. Eso es lo que se llevó adelante con estas pericias, eh, por lo tanto fue importante ¿no? eh, lo que se dijo sobre este eh, esta pericia eh, adelante uh -huh. que se llevó ¿no? durante esa jornada. Eh, después se dio a conocer algo que no... ...no se reflejó en el interior de la audiencia. Estamos hablando de un video de entrenamiento de Máximo Thompson. Este video ha circulado en las redes sociales en las últimas horas... ...y se ha viralizado indignando a la población... ...porque si ustedes ven en cada red social donde se ha publicado... ...es sí. impresionante la cantidad de los comentarios. Es que se han ganado, yo creo. Así se entrenaba. El repudio de... de Lo todos. que hace es golpear una bolsa de boxeo... Sí... Y muchos hacían referencia en las redes sociales acerca de eh, cómo él se entrena, ¿no? De esta forma, que ustedes lo están viendo allí en imágenes. Bueno. Vos fíjate la cara, la... Esto, ¿por qué decimos que no Recibida, se... La ¿no? Sí, eh, eso hacen referencia a muchos. ¿Por qué la filmación está, comienza a circular en las redes sociales, pero no se... Eh, ustedes se preguntan, bueno, pero ¿por qué esto no se muestra sí. en la audiencia? Porque no está relacionada al hecho en sí mismo. Claro, claro, ¿sí? no tiene nada que esto ver Esto con, es con lo que se de su vida privada, privada pero siempre... A ver, cuando pasan este tipo de casos que son tan mediáticos y eh, comienzan a circular otros videos que eran de la privacidad de cada, cada acusado, hacen referencia a actitudes eh, quizás o aspectos que tenía en este caso Thompson, ¿no? Uh -huh. Es por eso que la gente también se comienza a enojar eh, sí, por, por las bien. redes sociales porque uno ve, dice, bueno, si se entrenaba de esta forma, con esa agresividad, después lo vimos también en los videos contra... Llevándolo a cabo, mujer, ¿no? De ¿no? la teoría a la práctica. ¿Qué? Exactamente. ¿Qué dijo el abogado eh, creyente, el abogado de la familia de eh, Fernando Baez Sosa, acerca de estos chats? Eh, un algo que hizo referencia a Fernando Baezoso, eh, Fernan, eh, Fernando Burlano, Burlando, perdón, uh -huh. era la hora de muerte de eh, Fernando Baez Sosa, porque ayer no quedó del todo claro la hora exacta según a, según lo que determinó el mismo Burlando, dijo fue a las cinco 7 él dice no, ahora nos dimos cuenta que se murió antes por los chats sobre todo, claro. eh, y eh, que le siguieron pegando. O sea, él lo sigue afirmando a esto, sigue sosteniendo, sosteniendo esa teoría que él claro. tiene, claro. que le seguían pegando después de muerto, y también hizo un análisis de la jornada de hoy. La expresión caducó, según la transcripción, radica a las 4.55. Ayer decía el horario de 5.07 que llega a la ambulancia, pero presumía que era antes. ¿Confirma justamente su presunción? Sí, sí, confirma que, que falleció antes. E incluso ahora vamos a empezar a, a tratar de ser un poquito más puntillosos para tratar de determinar el horario este, correcto de fallecimiento de Fernando. Doctor, el, el playamos, matamos a uno. Ese mensaje tan escueto, pero que dice tanto. Sí, es. Mirá, a ver, uno ya lo, lo, lo ha visto, lo ha leído y, y obviamente le, le provoca sorpresa siempre que, que lo ve. Pero me parece que lo, lo más crudo es ver este, a los papás eh, tolerando todo esto, ¿no? Tolerando todo esto. Yo Lo único que hago es mirar las manos a Graciela y, y, este, y su lenguaje a través de, de ellas es ¿eh? realmente... ¿Qué expresa través de las manos? Y, Atención a ustedes, es, es, es, es muy angustiante, no, no, no, es una, no es algo bueno. Doctor, en uno de los mensajes eh, se da constancia de que... ...tienen conocimiento de que se iba la policía del lugar? Sí, sí, sí, sí. es este, más, eh, informan que se está corriendo la policía... ...y ahí le dan vida, es algo así el mensaje, o sea, le dan vida a la, al, al ataque a Fernando. Así que, o sea, hoy hablamos por la mañana de dolo, eh, ¿no? A ver si había intención o no había intención... Eh, si había una organización y no, y no había plan, entonces me parece que está, queda más que claro, ¿no? ¿Cómo fue la secuencia que se desprende de los mensajes y los videos analizados? Yo te puedo dar la mía, o sea, porque yo en definitiva tengo, tengo una idea este, muy clara de cómo fue la, la, el ataque a Fernando. Seis personas, eh, seis de los acusados, castigaron este, brutalmente a, a Fernando... ...y dos de ellos eran los que hacían de cerco... ¿eh? ...ese cerco humano que yo hablé infranqueable... ...el primer día de los lineamientos. Bien, bueno. bueno. Eh, más allá de todo lo que ya hemos escuchado burlando... ...dice esto, seis personas lo castigaron... ...seis personas le pegaban... ...dos eran parte de ese cerco humano... ...para que nadie se acercase en su ayuda. Esto es importante lo que vos señalás... ...porque a partir de ahora... ...que se viene como la etapa final de este juicio esto del de rol que cumplía uh -huh. cada uno dentro del ataque puede o no eh, ser beneficioso para algunos de ellos claro. porque quizás los jueces entienden que no es la misma participación del que estuvo en el cerco uh -huh del que estuvo filmando, como los que sí le pegaron claro. continuamente. Por ejemplo, Pertossi y Thompson, que está acreditado, son de los que más le pegaron. No me animo a decir pegar? los que más le pegaron, pero de los que más de le pegaron. Sí, de los que más le pegaron. Por eh, lo seguro. pronto Eso... los que figuran en las, en las imágenes, ¿no? Claro, y lo que hemos estado viendo, porque ahora claro. estamos hablando con pruebas contundentes claro, o pruebas sí, objetivas, como se llama, y de, la, de las pericias claro. que se han llevado adelante. No estamos diciendo una interpretación uh -huh. nuestra. Esto dicen las pericias. Sí, Esto sí, sí. es lo que está en el expediente. Bueno, a partir de allí, los jueces van a tener que determinar si todos tienen la misma responsabilidad ante el ataque o si consideran que algunos pueden tener algún beneficio. Eh, fue un accidente, no salieron a matar. Una frase que la dijo en defensa un fundador del club de, de Zárate, de rugby. Arsenal donde, de Zárate. Eh, Arsenal de Zárate, muy bien. Eh, que hizo referencia a la situación uh -huh. de los rugbyers. Fue un accidente. Fue un Eso accidente. Dijo. No sé, polémico, ¿no? Eh, la verdad es que, es que... Es que la verdad que... A ver, estos chicos lo que han generado, lamentablemente para ellos, porque son la verdad chicos que seguramente tenían un futuro, ¿no? ¿Sí? Que querían ser quizás alguna profesión. Thompson justamente decía que quería ser kinesiólogo, que quería... Bueno, sí, sí. y demás. Cada uno de ellos tiene que haber tenido sus sueños, que cada uno de ellos tiene que haber tenido sus intenciones para futuro y demás. Y por este hecho atroz que, no sé, no me cuadra la palabra accidente, ¿no? Accidente me suena a cuando sucede algo sin que vos lo puedas prever quizás o, Mira, o, que, o que no fue con la intención. Un sí. accidente en teoría es algo inevitable. De hecho, muchas veces nos dicen a nosotros los periodistas que no digamos accidente de tránsito. Y que sí, digamos incidente, incidente. cuando... Lo que pasa es que está tan arraigada la palabra accidente para relacionar... Exacto. No es fácil cambiarla en la jerga. Sí. Pero claro, un accidente Mira, sin duda no es, porque era totalmente evitable lo que pasó. Totalmente. Si lo vamos. Vamos a Wikipedia. No sí. sé, hagamos algo, salgamos de, del protocolo. ¿Qué dice accidente? Suceso, un suceso no planeado y no deseado uh -huh. que provoca un daño. Bueno, ahí, qué sé yo. Ahí. Bueno, está bien, pero no deseado. Cuando vos estás aplicando uh -huh. semejante cantidad de golpes, sí, sí, sí, sí. ¿no? No A ver, no no son chicos que lamentablemente que por ahí no tenían todas sus facultades mentales eh, bien o, o perfecto, o no, que vos decís, bueno, no sabían lo que estaba. Exactamente lo que estaban haciendo. Lo supieron incluso después de terminada claro, la pelea. ¿sí? Claro, ¿no? yo, yo, en la esa excepción, eh, quizás le doy la razón a este hombre que dice: lo más probable es que no hayan querido matarlo. Por supuesto que debieron perfigurarse que lo iban a matar con tanta hazaña. Pero quizás él dice, si es algo que no lo planeaste y no lo y no lo querías hacer... ¿No lo planearon? ¿Desde adentro del, del boliche? La, la, cuando la fiscalía lo marcan... dice que sí, la fiscalía dice que sí claro La fiscalía y la querella dicen que sí. E exactamente. Que todo planeado y lo van a buscar. Claro, algunos de estos mensajes que repasábamos recién son minutos antes. Sí. Eh, porque sí, esto sí. Es poco tiempo. A veces uno piensa que pasó mucho el tiempo, pero la verdad es que es muy corto el tiempo desde que ellos salen del boliche hasta donde están en la vereda, por decirlo de alguna manera, y allí comienza la pelea. Algo que dijo la frase, miren, dice, me da mucha lástima todo lo que pasó, principalmente por la familia de Fernández, mucha tristeza de todo lo que la gente está hablando. La mayoría de los que hablan es mentira, dice este hombre que estamos Eso haciendo dijo. referencia. Pero él eh... estará viéndolo desde dónde todo esto, igual todo digo la investigación con las pruebas que se están La verdad es que es, con, eh, son, eh, es a ver, ha sido muy polémico y también en los medios a nivel nacional quienes lo, lo han entrevistado también han hecho referencia a dichos que quizás en el contexto hoy eh, quizás no caen del todo bien ¿no? ¿Se si le parece? Lo escuchamos. Me da mucha lástima todo lo que pasó, principalmente por la familia de Fernando, respeto por ellos, y mucha tristeza de todo lo que la gente está hablando de que la mayoría de lo que habla es mentira. Por ejemplo, que son hijos del poder, son familias muy humildes, y lástima que se hizo tan mediático esto. Si comparto el horror ante lo que hicieron. Lamentablemente peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente. Esa es una de las barbaridades que dice, que es un grupo que salió a matar, que fue organizado, etcétera, etcétera. Eso es una payasada total. No comparto y por el respeto que tengo que tener ante la víctima que es Fernando, una locura, nadie puede compartir eso, es más estoy de acuerdo que tengan que condenar a los culpables, pero como cualquier juicio, tiene que ser condenado por el, el juez, los abogados y los testigos y no la parte mediática, que lamentablemente influye muchísimo en esto. No quiero que lo saquen de contexto. Me parece horrible ya que se peleen dos personas, pero lamentablemente pasa. Y no salían a atacar, no son perros. Que se peleaban y que hay gente que se pelea más, gente que se pelea menos. No eran pibes que salían a atacar. Es más, creo que dos chicos trabajaban de, de patovica, que también... Si uno tiene que juzgar muy mal, los patobicas teóricamente los agarraron del cuello y los tiraron afuera. Y todos los que estaban filmando, todos los que muestran todas las evidencias, son partícipes también. En vez de, en vez de estar con la camarita divirtiéndose, sacando fotos, cómo se pelean o cómo lo estaban matando, ¿por qué no dejaron la camarita y decían, che, paren, paren? Había un Patobica, dicen, de 105 kilos que se largó a llorar eh, ahí en, en, sí. en el juicio. Me parece que un tipo de 105 kilos de dos metros y pico no se puede meter a separar. Uh -huh. Bien. Bueno. Fíjate que señala algo que es, eh, va a ser muy interesante analizar para después. Dice, lo agarran los patobicas y los tiran ahí afuera. Sí. En teoría, según se ventiló en la primera semana del juicio, los patobicas actuaron bien porque el protocolo que marca los podés sacar al mismo tiempo, pero por puertas diferentes. No es muy... Creo que todos hemos visto cómo es ese lugar por fuera, el EBRIC, sí. no, no es tan amplio como para no. sacarlos por puertas distintas. Salen por la cocina, el famoso video de Tom Cuello y por la puerta principal, un amigo y después Fernando. ¿Para adelante va a estar bueno analizar si no hay que cambiar los protocolos de riñas en los boliches, porque vos tenés a una persona completamente sacada, casi siempre alcoholizada, que está fuera al mismo tiempo y que, y que obviamente va a colisionar con el otro grupo, por ahí hay que establecer un espacio en el cual o se queden ahí o que venga la policía o que venga la poli Bueno, la otra vez escuchaba justamente a eh, este Quito Esperanza ¿se acuerdan? Que fue claro. tan mediático en, en Showmatch Un, con hombre, de la, NL, de, de, un de, hombre de las empresas patórica, de la noche Claro, era de un boliche y justamente le preguntaban esto, ¿qué pasa cuando ven que por ejemplo cuando lo sacan ellos, que se ve claramente la exaltación que llevaban estos sí, los rugbyers claro. cuando los van sacando del boliche? Eh, si, está bien, convengamos que los patobicas se hacen cargo de lo que sucede en el boliche, puertas afuera uh -huh. será problema de las personas que estén allí. Claro. Pero si ves semejante estado de excitación o de exaltación uh -huh. por parte de las personas Que puede llegar a desencadenarse algo peor afuera Digo, en esto que coincido con lo que vos decís de No deberían prestar uh -huh. atención a los protocolos de seguridad de los boliches Es decir, espera, no, esto es cualquier cosa Yo, ¿no? cualquier pelea? La policía O cualquier pelea, llaman ¿Tenés? a la policía y sí. eh, un el, lugar? El lugar sabemos ahí Claro, un lugar donde se los pueda tener hasta que llegue la policía claro. Que termine de alguna manera judicializado un episodio así en un boliche Porque después lo largaron y pasó lo que pasó y a ver, el caso de Fernando Sosa tiene que marcar un, un, un antecedente eh, en esta, en sí, esta situación. Lamentablemente ha seguido pasando. Acá en Mendoza nomás eh, no hemos, hemos tenido, tenido claro, sí, sí, sí. No, no, no muertos, creado, no, pero personas no, fatal, Pero sí tenido, pero eh, si la exactamente, situación. chicos donde se han terminado peleando a las afueras de los ...donde han terminado también con muchos eh, daños, o sea, ¿Sí? que les han realizado. La verdad es que es, es, es un caso para analizar y obviamente que quizás a partir de ahora habrá que revisar estos sí. protocolos de los cuales hacías referencia. Esta semana va a continuar siendo de pericias y de eh, todos los análisis técnicos que se han llevado adelante para determinar eh, cómo fue esta pelea allí en Villa Gésel, cómo fue la muerte de Fernando Baez Sosa... Y en el medio están los padres que continúan pidiendo justicia, eh, siempre se los ve unidos. Eh, en ¿no? que ellos tienen el y dolor, bueno, va, se va acercando el final de uh -huh. este juicio que estimamos que termine eh, pronto porque han desestimado de varios testigos, inclusive las partes, ¿no? A ambas partes, tanto la defensa como la querella, teniendo en cuenta que algunos ya son muy eh, contundentes claro. en sus relatos en por, y por eso es que quizás se desestima de algunos peritos, por ejemplo, o de otros testigos. Así que bueno, continuaremos mañana en la octava jornada de este juicio del crimen de Fernando Baezos.